Cuando lo digo, la gente le vuela, pero... Vende tu producto, si aún no lo tienes, y después lo haces. Alexa, enciende todos los enchufes de la oficina. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio donde te voy a revelar por qué invierto en productos digitales y cómo tú hoy puedes crear el tuyo. Cuál es la plataforma que yo te recomiendo para que alojes tu producto digital. Mi nombre es Daniel Esteper, soy el fundador de Sé Quién Quiere Ser Agency, una agencia de lanzamientos y también el fundador de Incubadora de Lanzamientos. Y antes de meternos ahí en materia, quiero bueno un poco explicarte Cómo, ¿Cómo nace todo esto, no? O, o, ¿Por qué es tan importante? Y es que con esto de la pandemia, todo el tema. Pues imagínate, ¿no? Imagínate por un momento, pues la gente en pandemia tiró en su casa, no sabía qué hacer, eh, entrenaba en su habitación, aquello olía a, a perro podrido. Y entonces dice, oye, pues vamos a comprar cursos, pues vamos a hacer cursos de nutrición, vamos a hacer cursos de cómo entrenar, vamos a hacer cursos. Todo el mundo empezó a hacer cursos. Y entonces mucha gente dijo, hostias. Claro, si, si yo soy profe de baile y yo no puedo dar clases de baile, pues voy a hacer un curso online. Hostia, si yo quiero aprender a bailar y no puedo ir a bailar, joder, pues, pues voy a comprar un curso donde me enseñen a bailar, ¿no? Entonces, el mercado se expandió en un 200%. Es decir, lo que iba a pasar en 6 años pasó durante la pandemia. ¿Qué pasa? Que había mucha gente creando cursos, había mucha gente queriendo comprarlos, pero... No sabían hacer ese match, no sabían cómo, cómo lanzar el programa. Porque, claro, está genial crearlo, pero cómo lo lanzas o cómo lo vendes, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo dije: hostias, si, si es básicamente lo que nosotros hacemos y hay tanta gente pidiéndomelo, necesito hacer algo al respecto. Porque no damos abasto, porque hay un montón de personas pidiéndonos, oye, pero ayúdame a lanzar el curso, pero ¿cómo lanzo mi curso? Entonces, por eso mismo, decidí crear el programa de la incubadora de lanzamientos. Que todavía no está disponible, pero bueno, te puedes apuntar ahí abajo, si vas al enlace, a apuntarte a la lista prioritaria que es gratis, pones tu, tu, tu nombre, tu correo electrónico, y ya estarás ahí. El tema, que en Estados Unidos, por ejemplo, y en Brasil, que en cuanto a, a temas digitales, o de marketing digital y emprendimiento, nos, bueno, pues nos llevan unos años, allí ya han alcanzado pues, lanzamientos pues, pues, de 8 cifras, de. bueno, o sea. Si te hablo de, de facturar 30 millones en, en un lanzamiento Son cosas que en, en, en ese mercado Como en Estados Unidos y en Brasil Ya están palpando, ya están tocando Y aquí en España estamos empezando Estamos, estamos entrando en esa, en esa ola Por eso es una gran oportunidad Todo el tema de las formaciones online Pero he querido dividir este, este episodio En digamos dos fases, ¿no? O dos etapas La primera son los motivos por los que yo invierto en formación y considero que son claves e imprescindibles. Y la segunda es cómo tú puedes también hoy mismo invertir en, en formación online o en productos digitales, ¿vale? ¿Por qué es tan importante el tema de todo esto digital, de los productos digitales, de la formación digital, de los cursos? Llámalo como quieras. Por tres motivos. El primero de ellos es la inversión. Y es que cuando tú quieres crear un... Bueno, pues supongo que quieres, no sé, crear una panadería. Pues tienes que firmar un montón de papeles, tienes que pagar el alquiler, tienes que eh, hacer reformas en el local, tienes que comprar... Un montón de cosas que te suponen un montón de dineros. De dineros no, pero de dinero seguro que sí, ¿verdad? Esto al final lo que conlleva es, pues... Un riesgo enorme si quieres emprender. Es decir, joder, pues el pobre panadero que quiere emprender, pues tiene que asumir un riesgo de primeras sin saber si su negocio le va a funcionar. Sin embargo, en los productos digitales, la inversión es mínima. Después, al final del vídeo, además te, te revelaré plataformas que no tienes ni que pagar por, alejar tu, por alojar tu producto. Ni que pagar. Entonces, aquí hay una gran diferencia, ¿no? En, en un negocio local, si quieres crear tu emprendimiento local, es decir. Que, que sea ahí físico Vas a tener que pagar por oficina por, por un montón de cosas Sin embargo en online La inversión es cero Cero Cien. No vas a tener que invertir nada el, la, la segunda cosa O el segundo motivo Es porque es medible Esto lo, lo enseñamos en la incubadora de lanzamientos Pero en todo momento Sabes exactamente cuánto, está, cuánto estás invirtiendo cuánto estás generando de vuelta, cuál es exactamente el viaje de ese consumidor, dónde te conoció, cuál fue la, dónde fue el momento donde tomó esa decisión. Un montón de datos que en un negocio físico no puedes tener. No puedes saber si ese fulanito que te acaba de comprar es la primera vez que pasaba por ahí, la cuarta, la quinta o la sexta. No, hay un montón de factores que desconoces, entonces por por tanto, como desconoces esos factores, no los puedes potenciar Porque no sabes Qué es lo que te está funcionando Sin embargo, en el negocio online sí, porque sabes exactamente Hostias, pues, pues mira, este anuncio que yo hice Funcionó muy bien y me ha llevado A 20 clientes a que compren Mi producto Es medible Yo siempre pongo el ejemplo De, no es lo mismo poner una pancarta Ahí en medio de la autopista 3 de Madrid Que hacer un anuncio porque sí, la pancarta va a estar ahí, va a pasar mucha gente, incluso mucha gente llegará a tu, a, tu tienda, a tu tienda o a tu negocio, pero ¿cuántas de esas personas? ¿Cuántas? O sea, ¿cuál es la proporción de esas personas que lo han visto a esas personas que van a tu tienda, a esas personas que después finalmente compran? Sin embargo, en Internet tienes métricas de todo esto. Y esto lo vamos a enseñar en la incubadora de lanzamientos. Además, bueno, pues vendrá la persona encargada del tráfico, Es decir, la persona que hace las campañas de publicidad en la gente. Vendrá y te lo explicará y cómo lo hacemos bueno, en fin, tendrás ahí en U, todo, todo, todo, todo, todo Tienes el enlace ahí abajo, te registras y, y ya está Para la lista prioritaria Y así te avisamos cuando la saquemos Y el tercer punto y el para mí más importante <risa> Porque yo venía Joder, yo venía o mi cabeza estaba ¿no? El típica carrera de la rata De que si yo quería ganar más dinero, pues tenía que trabajar más horas Porque más horas significaba más dinero Porque si cobraba 6.50 la hora, pues En fin, y cuando descubrí Que esto era escalable, para mí fue como un boom o sea, que puedo ganar más dinero sin tener que invertir más tiempo, me explotó la cabeza. Y esto se puede conseguir con la formación online o con los cursos digitales. De hecho, ahora, por ejemplo, acabamos de lanzar un, un programa con, con Sebastián Darpa, un programa de desarrollo personal, y él ya lo tenía creado. Lo único que hicimos es el lanzamiento, él no tuvo que crear el producto, él no tuvo que pedir esto, él no tuvo que hacer nada, ya estaba creado el curso. Simplemente lo que hicimos es el lanzamiento y Las ventas entraron Con un producto que ya tenía creado Creo que a día de hoy tiene, no sé Más de 800 personas ahí dentro Y solo Lo creó, es decir, una vez Invirtió su tiempo una vez El resto ya es centrar sus esfuerzos en venderlo Porque ya está creado Entonces Esto lo que te permite es No solo facturar muchísimo dinero Sin, sin tener que estar Constantemente invirtiendo tiempo Sino que lo creas una vez y ya está pero para mí algo muy bonito. Y es un poco el, el motivo por el que surge Incubadora de Lanzamientos. Porque, joder, yo tenía tanta demanda, tantas personas me preguntaban Oye, Dani, ¿puedo lanzar contigo? Oye, Dani, ¿cómo hago lanzamientos? Oye, Dani, me gustaría aprender esta habilidad. Que realmente podría hacer mis servicios y cobrar una burrada. Una burrada. Pero me dejaría mucha gente fuera. Mucha gente que realmente pues pues le apasionaría el, el hecho de generar ingresos desde casa o... o o viajando y la dejaría fuera porque no tendría tiempo para ellos de esta forma creando un curso o una formación digital lo que me permite es esta misma información que le voy a dar a una persona poder dársela a un número mayor de personas ganan ellos porque obviamente el precio bajará que si es una consultoría uno a uno y gano yo porque joder cumplo un poco con mi objetivo de oye no te vas a quedar fuera, ven aquí vamos a hacerlo todos juntos Así que para mí este es uno de los factores que, que, sin duda alguna, me llevó a adentrarme en el tema de la, de la formación online, ¿no? Que es, que es escalable. Entonces, quiero que imagines, ¿no? Un poco cuál es la diferencia. Joder, pues si quieres montar un negocio físico, pues tendrás que firmar un montón de trámites, tendrás que eh, comprar stock, cada vez que vendas tendrás que con, pues, con, llamar a tu proveedor para que te, pro, para que te traiga las materias, tenerlas... Un montón de trámites. No sabrás cuántas personas... Eh, de las que te ven en la calle te compran Hay un montón de factores que desconoces Sin embargo, en este tema de la formación Online o de productos digitales Punto número uno, la inversión es cero o A sea, cero Si acaso, bueno, pues ya cuando vas avanzando En herramientas y así Pero al principio, para empezar, es cero la, la, la, la inversión Es medible, ¿sabes? En todo momento, cuántas personas te ven Cuántas personas de las que te ven te compran Y un montón de cosas De hecho, nosotros tenemos una calculadora que daremos en Es que soy muy pesado, soy muy pesado, pero... Pero es que estoy obsesionado con incubador de lanzamientos y ya tengo muchas ganas de lanzarlo. Y además que es escalable. Que una vez que lo creas, pues como hicimos con el caso de, de, de Sebastián, pues es constantemente pam, pam, pam, pam y pam. Ahora bien, Dani, me has convencido. ¡Qué oportunidad más buena! ¿Dónde debo crear mi curso? ¿Cómo invierto en productos digitales? Pues digamos que hay diferentes plataformas que te permiten crear un producto digital, ¿no? Pues tenemos. Las puedes buscar, pero tenemos. Kayabi, Teachable, eh, Udemy Puedes crear incluso tu propia escuela Hotmart Pero cuál es lo, la que yo te recomiendo Y me mojo perfectamente Y esto no es una promoción ni nada Es lo que yo hago Y, y si estás viéndome aquí Y estás aguantando hasta aquí Es porque pues realmente esto te interesa Yo lo que te recomiendo es Si acabas de empezar Utiliza Hotmart Ese es el primer tip ¿vale? Si acabas de empezar Utiliza Hotmart ¿Por qué? No vas a tener que pagar nada Por alojar tu curso Solo pagas Si vendes y punto número tres, cada vez están incluyendo más y más herramientas para, para medir, para trackear, para analizar, para, para la mejora de tu curso, para que la gente lo vea hasta el final. Un montón de cosas. Entonces, sin duda alguna, si acabas de empezar, no busques más vídeos. Métete en Hotmart. Y el punto número dos, y esto es algo que, que cuando lo digo, la gente le vuela, pero... Vende tu producto, si aún no lo tienes, y después lo haces. Sí... Vende tu producto y después lo haces Mi primer producto, el producto digital Que yo lancé, el primero de todos Estuve tres meses, me compré una cámara, me compré unos focos me, me compré unas tiras LED azules que las puse detrás Y no hubo ni una sola venta Nadie me compró Y estuve tres meses Pero ahí aprendí que nunca debes Hacer un producto sin antes venderlo Y dirás, joder Dani, qué descarado No es lo que hace Tesla No es lo que hace iPhone Y es la mejor forma De validar un producto Cuando la gente está dispuesta a poner dinero en él Como es el caso de David, por ejemplo Que te dejaré por ahí la etiqueta David facturó 10.000 euros sin tener el producto creado Y se lo dijo Tiene la estrategia allí Te la voy a dejar por ahí Oye, esta es la idea del producto que voy a sacar Esto es el guión, esto es lo que contendrá No está creado Tú serás una de las primeras personas en acceder Y la gente Como loca porque sabía que lo iba a recibir y en ese momento dijo David, vale, ya tengo 10.000 euros aquí en el bolsillo asegurados, ahora sí quiero el producto. Además vas mucho más motivado motivada porque ya tienes la seguridad o la certeza de que la gente le gusta, de que la gente está involucrada y de que la gente lo va a ver. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, aprovecha esta oportunidad, no sé por cuánto tiempo durará, pero de verdad que el tema de la formación online es algo que está en, en auge y un poco... Por eso nace, ¿no? Incubadora de lanzamientos. Para todas esas personas que. Pues, pues que no saben lanzar y que necesitan a alguien realmente que les lleve toda esa estrategia de marketing digital. Pues es lo que enseñaremos ahí. Te recuerdo que tienes la lista prioritaria. La lista. No, prioritaria no. ¿Cómo bueno, también vas a ser prioritario? ¿Qué coño? Claro que sí. Pero tienes la lista de espera ahí debajo. Pones tu nombre, tus apellidos y ya te tengo ahí guardado. Entonces cuando vayas a sacar te diré, oye, Pepito, voy a lanzar. Y podrás ver todo el lanzamiento y la fase de la venta. Y bueno, en fin. Un montón de cosas.